Hola, hola, buenos a todos, aquí son Comentando, un día en la taberna, hoy vamos a por nuestro nuevo capítulo de Frostpunk, este va a ser nuestro capítulo número 13 Recordad, tenemos una crisis de refugiados, literalmente estamos hasta arriba de peña Tenemos que darle una casa, tenemos que darle un trabajo y hay que aprovechar todo eso para sacar nuestra colonia adelante Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Nuestra idea es ser capaces de construir casas aquí, o bueno, mejorar... Estas ya las tenemos construidas, pero ser capaces de mejorarlas con la extracción de madera. O sea, hay que mejorar la extracción de madera en este capítulo, sí o sí. Luego, este pequeño. Bueno, esta zona que tenemos ya aquí, casas. Vamos a aprovecharla y vamos a extenderla para sacar más casas por esta zona. Además, además, además de eso. Nada, conseguir la madera y ya está, ir mejorando poquito a poco. Tanto con el árbol tecnológico, que en breves, digo yo. Que tiraremos para adelante, sacaremos las calculadoras mecánicas ¿Qué necesitamos para calculadoras mecánicas? 100 de madera, esto es nuestro único impedimento Pues nada, chico, está en la enfermería eh, No sé yo, eh no sé yo si nos vale la pena invertir en la enfermería Sino que tiramos para adelante y ya está Sí, yo pienso que sí Va, nivel, El nivel 3 de de recursos nos va a venir de lujo sí, bueno solo tenemos las perforadoras a vapor y la eficiencia de recolección el resto no nos interesa exploración industria Uf, aquí tenemos que sacar la fábrica antes de pasar a nivel 3 eh. y en calefacción calefactores esto como era el puesto de trabajo decidimos no sacarlo pero bueno Aquí, aquí, aquí hay que, habrá que mejorar, eh. La mejora de alcance me da igual, pero la deficiencia sí que nos la vamos a quedar. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ok, pues nada. 81%. Ah, vale. De la que tenemos ahora activa. Digo, no sabía a qué se refería. Vale, ok, pues nada, vamos para adelante. Uno, aquí qué le pasa No operativo Le falta calle, necesita calle En serio necesita calle Vale, nosotros madera Tenemos gracias al Señor por sus bendiciones Oh Señor, gracias por este nuevo día de gloria Así ah, me gusta, así me gusta Venga hay que sacar las calles. Sí, efectivamente necesitamos... Vale, aislamiento de edificios médicos. Genial. Ahora bien. Bueno, espera. Más calle. Vale, eso es. Vale. Tenemos que sacar madera. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? En el árbol tecnológico. Si ya tenemos esto, el aislamiento de comedores a lo mejor... El aislamiento de comedores a lo mejor nos viene muy bien Sí, porque lo siguiente es la fábrica Que se puedan construir autómatas, esto nos da la vida O acoplamiento sobre rendimientos sí, pero todo esto es muy caro para nosotros Vale, vamos a tirar, como estamos empezando a sacar la, la madera adelante, vamos a, vamos a ir a buscar la fábrica, son 30 de madera ¿Por qué esto lo tenemos para...? Ah, porque nos traemos madera, es verdad. A ver, ¿qué ocurre aquí? Si va a hacer una creyente, a lo mejor nos ha contado que unos vecinos planean acaparar comida y suministros. Nos ocupamos del caso, bien hecho. Vale. Uh, la segunda oleada. Acaba de llegar otro enorme grupo de refugiados. Esto se encuentra incluso en peores condiciones que los anteriores. Muchos de ellos sufren heridas por congelación. Todos hablan de que una tormenta enorme se avecina desde el sur. Nansen nos llevó en dirección al norte Porque sus sueños de exploración en el ártico Le enseñaron a subir en aquellas latitudes Utilizando recursos naturales Nadie podría haber previsto lo que se avecinaba ¿Los dejamos entrar? Dios Solo los sanos so Nos quedamos solo los sanos Nos quedamos solo los sanos O sea, no podemos asumir a todo Cristo Vale, madera al 100 Para, para, para, para, para, para, para Aserradora a vapor, no La perforadora, sí ¿Dónde tenemos sitio para la perforadora? Esta es zona de perforadora Perfecto, vale, pues metemos esto aquí Metemos calle para allá Vale, maravilloso Y vamos a construir, vale, tenemos 82 Vamos a meter ya la fábrica Perfecto Ahí, a investigarse Aquí, porque aquí hay menos gente Ah, estos son los custodios de la fe Vale, vamos a hacer que la gente trabaje en los custodios de la fe Me gusta Además, tenemos 52 Vamos a hacer que la gente, vamos a conseguir más comida Más comida, más comida, más comida Vale, otra forma de pla... Una, Otra plataforma de cazadores No caben No caben en ningún sitio, tío ¡Qué duro es, eh! Que, que no entren... Vale, vamos a ponerla aquí alejada de todo. Vale. Además, ¿qué, qué más queremos poner? Eh, nada, porque no tenemos dinero para nada más. Vale. O sea, no tenemos dinero, no tenemos madera para nada más. Vale, ok. Vale, al uno, Venga, un poquito de velocidad. Vamos a construir aquí calle... Y aquí también hace falta. Vale. Pondremos la otra carpa por aquí. Vale. Otra carpa. Perfecto. Vale. O sea, suficiente. Ahora, la perforadora está Cuando la tengamos hace falta ponerla a funcionar a toda pastilla. Este día se nos va a morir, gente. Seguro. Pero es eso, tío. No conseguimos sacar... Madera, o sea, son 14 por hora Vamos a meterlo a esta gente en un turno intensivo Vale Vamos a bajar los turnos intensivos del, De los talleres Vale, ya está Ok, esto está bien Aquí como vamos de carbón Aquí no, no nos cansaremos de conseguir carbón Pero vamos, ni locos Vale, esto nos lo vamos a cargar Desmantel edificio 8 en madera, vale Vale, vale, vale Ah, vale, desmantelamiento proceso, ok Creo que vamos a meter aquí Un turbo aserradero O si no, aquí No, aquí tenemos ya un aserradero Esto, aquí estamos recogiendo Madera toda pastilla, vale 100 de madera llevamos ya, vale Fe Casa de oración Aquí que no hay ¿Aquí cabe? Aquí cabe. Vale, vamos a meterla aquí. No, aquí, aquí. O sea, ne necesito, necesito que ocupe todo lo posible. Calles adyacentes. Vale, pero es que vamos a meter además, gente, una carpa aquí, cabe. Oh, perfecto, cabe, cabe, cabe. Otra carpa aquí y otra carpa aquí. Vale, esto es perfecto. Además, vamos a meter... Tecnología, Una caldera de vapor Vale, lo primero que vamos a necesitar será construir calles Eso es importante Vale, vamos a hacer esto que llega hasta aquí Y esto hasta aquí Vale Además vamos a estirar esto hasta aquí Esto hasta aquí Y esto hasta aquí Vale, y así conectamos todo Perfecto, o sea, simplemente tenemos calles en construcción Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale, aquí, 10 personas a trabajar, venga Maravilloso Bien, bien, bien, o sea, muy bien Vamos viento en popa Fa ya Falta darle, acaba de darle trabajo a la gente se Tenemos 76 personas paradas Bueno, 67 son niños Pero tenemos mucha gente parada Y eh, casas hacen, Nos hacen falta casas que no se nos muera la gente Eso va a ser muy importante vale Vale, vale, vale, vale Venga, poquito a poquito poquito a poquito, vale, es que aquí no pueden trabajar más, hace falta poner otro puesto de recolección, vamos a poner otro puesto de recolección, recursos la fábrica, vale puesto de recolección aquí, al ladito perfecto, aquí cabe, oh, aquí mejor ah no, pero aquí ya nos hemos ido, aquí ya no aquí ya no tenemos el vapor Vale, ¿aquí que le vamos a meter? Vale, espérate Vamos a parar el tiempo ¿Dónde está esa fábrica mía? Fábrica, 30 de madera 15. Edificio donde se pueden construir autómatas Y demás artefactos avanzados Aquí nos viene, perfecto Tenemos la casa de la comida El... Oh, ¿Aquí? No, es que aquí Aprovechamos el hueco, genial Vale, ¿aquí que se va a ir? Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A ver, uh, uh, uh, árbol tecnológico. Aquí qué más vamos a sacar? ¿Qué más teníamos que sacar? Lo tenemos todo ya. Vale, vamos a investigar aislamiento de comedores. Y en cuanto tengamos aislamiento de comedores, Uf, es que aquí nos quedan muchas cosas por investigar Vale, vamos a tener, como tenemos ingenieros de sobra Vamos a meter Un nuevo taller en, Aquí está el taller, está en tecnología, ¿no? Sí. ¿Aquí cabe? No Qué lástima, este hueco no lo podré utilizar para nada Vale, ¿dónde más cabe? Aquí No hay calles adyacentes Aquí me cabe ¿Esto qué es? Estos son barracones, son casas Vamos a meterlo aquí Y ahí metemos nuevos ingenieros Y para adelante Vale No tenemos Camino adyacente en serio aquí Ya, ahora ya sí. Madre mía, para morirse. Vale. Lo que tenemos que hacer es mejorar también esas casas, eh. A ver, uh, como que aquí no hay nadie trabajando. Venga, hombre, a trabajar. ¿Esta gente pasa frío? Sí. Oh, vale. Vale, vale, vale, vale. Autómatas. Cola de producción vacía. Fábrica. La fábrica producirá un autómata de, az... de 100 de acero, 100 de madera, 50 de carbón. Dios. Podemos producir uno. Oh, ahora vamos a ganar un montón de fuerza de trabajo. Pero un montón es un montón. Porque vamos a empezar a sacar prótesis. Vale, cinco ingenieros al taller. Perfecto. Y esto aumenta la velocidad de creación de trabajo. Una burrada. Puesto recolección. Ingenieros, no. Vamos a meter gente normal. Vale. Y hay que sacar todo esto de aquí. Claro, claro. Provencia cumplida, poniste a la gente. Temperaturas más templadas. Y has cumplido con tu palabra. Perfecto. Ahora bien. Vamos a gastarnos, opa Han llegado al pueblo de pescadores A ver, ¿qué ha pasado aquí? Núcleos de vapor, qué bien Un manantial de agua caliente evita que una pequeña porción de mar se congele Los estadounidenses vinieron aquí Vieron aquí una oportunidad para edificar un pueblo de pescadores Ahora está desierto, explorar Vale, lugares, ciudad Tesla Este pueblo de pescadores solía abastecer Ciudad Tesla con comida Encontremos una carta mientras registrábamos el lugar Mike, no vuelvas a la ciudad Tesla. Estás loco. Has desterrado a todos los tuyos y enfermos. Los padres de Jerry y la vieja vez se encuentran entre los expulsados. Correrá la sangre y mi punto, estoy seguro. Dejemos todo en orden en el pueblo. Podríamos enviar a un equipo hasta aquí para comenzar a pescar. Recogeremos una gran cantidad de recursos, pero perderemos la posibilidad de establecer un puesto remoto. Dejar intacto el pueblo. solo recogeremos los recursos que se encuentran en este lugar, más tarde podremos construir un puesto remoto. Vale, dejar intacto el pueblo. Vamos a ir a Ciudad Tesla, 8 horas de calle, vale, además tenemos un puesto de comida, vamos a construir, vale, vamos a darle calor, bueno, siendo de noche no pasa nada, siempre me equivoco de botón, recursos, comida, ah, no. tecnología, almacén de puesto remoto, ¿podemos sacar otro? Sí Vamos a plantarlo aquí Vamos a sacar Caminito Y vamos a llevar esto Para recolectar No sé si madera o, o comida La recolección de comida es súper importante comida Vamos a meter otra plataforma de cazadores Es que no sé si meter otra plataforma de cazadores O otro invernadero Vale, vamos a añadir otra plataforma de cazadores aquí Al fin y al cabo, como los cazadores siempre van a ir a cazar Estamos... Estamos bien ubicados. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Cinco personas sin casa, sin hogar. Bueno. Construiremos... Vale, vamos a construir otra carpa. Aquí. O sea, esto está literalmente a las afueras ya. Hay que apoyar a eso para construir barracones. Tenemos que continuar con la extracción de... De madera, porque si no, vamos a tenerlo feo, feo, feo. Cerrado estas horas. No sé cómo sacamos núcleos de vapor, eh. Y me parece una buena pregunta. Pero me parece una muy buena pregunta. Hay que sacar autómatas para que no pare el flujo ni de madera, ni de carbón, ni de. Nada, nada, nada, nada. No operativo. Uy, le. ¡Ah! ¡Oh! Le falta... Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, ahora no la voy a destruir, ¿no? Pero se me ha ido el ratón. La hemos construido un poquito más lejos. Y no le llegará la caldera, verás. Me muero. Oh. Dios, que va. Hay que plantar aquí una caldera. Vale. Tecnología. Una caldera de vapor. Aquí. Aprovechamos. La metemos un poquito más lejos. Y así ganamos Terreno. Vale A ver, vamos a ver el árbol en el propósito Aquí, después de cocinas de campaña No hay nada Es que la casa de curación Como que tampoco me dice mucho, ¿no? Son 35 medaderas 10 de acero Vamos a medir el protector de la verdad Total Dos días. Nuestros custodios de la fe irán puerta por puerta difundiendo la palabra de nuestro capitán y asegurándose que todo el mundo la cumple al pie de la letra. El descontento disminuirá. La vamos a firmar por firmar algo, ¿eh? Pero... Vale. Perfecto. Vale. Eh, aquí. Vale, esas diez personitas. ¡Dios! Dale calor al sobre rendimiento. Vale. 70 bajo cero. Vamos a construir, gente, barracones aquí de los más alejados. Vale. Nos hace falta. Vale, vamos a meter el sermón. ¡Uh! Oh, oh, oh, ¿Qué ha pasado? Vale, están esperando. Han llegado a Ciudad Tesla. La ciudad es moderna y está construida de forma meticulosa. Una alta torre emite una barrera de rayos en los que rebota la nieve que cae del cielo. Sin embargo, nadie sale a darnos la bienvenida. ¡Wow! Trueno liberado. Las mentes y cuerpos capaces prevalecerán frente al frío. Reza el eslogan de la entrada de Ciudad Tesla. Una alta torre central brilla con el fulgor azul de las descargas eléctricas que forman una bóveda protectora sobre la ciudad. Pero algo ha ido mal en este lugar Hay cuerpos carbonizados en las calles Y un hedor nauseabundo a carne quemada Inunda el aire Vimos como un rayo de la torre impactó en un edificio Y dejó un enorme agujero en su tejado Uh Riesgo al entrar en la ciudad No, no acercarse a la ciudad No nos atrevimos a entrar Buscamos en las afueras de esta tercera Nadie parece haber sobrevivido en su interior Pero puede que algunos hayan conseguido escapar Vale, desembarco acorazado, nueve horas Desde la costa de la bahía helada se puede ver el contorno de un buque enorme Una ancha pista de hielo aplastado conduce hasta el embarcadero desde el oeste Vale, o sea, vamos a traer a esta gente aquí y en cuanto podamos volvemos a casa Pero sin duda Vale, ok, ahora estamos mejorando todo esto porque nos morimos de frío Buah, la perforadora, esto está inutilizado por el frío Este también... Vale, vale, vale, vale. Necesitamos recursos. Eh, no, tecnología. Las calderas de vapor. Una nueva caldera aquí. Oh, ¿cómo que no llega la aserradero o la calefacción? ¿Cómo es posible? Vale. A lo mejor necesitamos mejorar el alcance. Vale, vale. Vamos a darle calor. Vamos a ver cómo progresa. ¡Uh! uh, uh. Vale, la tercera oleada, ya están aquí El tercer grupo de refugiados se encuentra al borde del colapso Exactos, tras su travesía al haber cargado consigo Con los heridos y enfermos de gravedad Nansen, su líder, no se encuentra entre ellos Estamos evacuando a todos los que podemos Pero mucha gente, Nansen incluido Se quedaron atrás con ellos Que estaban demasiado enfermos para viajar Que Dios se piedad de nosotros, la helada blanca se acerca Les dejamos entrar 50 enfermos de gravedad Solo hay sitio para los sanos Es que no tenemos espacio. La que se avecina. Ahora podemos ver con claridad que huían, de qué huían los refugiados de la helada blanca se aproxima. Tenemos que estar preparados. Nuestros científicos dicen que se puede calcular la severidad de la tormenta con sus análisis. Solo necesitan un día o dos para preparar los instrumentos e instalarlos en la baliza. Dios, ¿cómo se ha girado el mapa, tú? Oh, lol. Vale, que lo estábamos viendo así Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo, esto es nuevo Vale, esta gente está yendo para acá Pero tiene que venir para nosotros Vale Ok, pues nos tenemos que preparar Para lo que venga Vale, oh, bueno Ya se ha pasado el día y va a volver La temperatura asustado normal Nos hemos quedado sin madera ya Los hijos mío pero ya volvemos a recoger... Vale, desactivamos el... Sobre rendimiento... Baja el descontento... Vale, vale, vale, vale... ¿Puedes subir la temperatura ya, por favor? Venga, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va... Ahora se tiene que descongelar rollo... Y tiene que ser exageradísimo... Cien de madera... Vale, todo el mundo construyendo... Mejorando las casas, vale... 35 Siempre me equivoco de botón Hay que construir casas aquí alrededor Pero claro Son carpas Porque Bueno Vamos a construir barracones En verdad lo estamos haciendo muy mal podemos para la construcción. Un autómata nuevo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Esto es maravilloso. Vamos a construir prótesis, señores. 5 prótesis son 50 de acero. 10 prótesis son 100 de acero. Vale. Ahora bien, ese nuevo autómata ¿dónde lo vamos a meter? Aquí, que me que me recoja madera. A muerte. Perfecto, hemos sacado de ahí a 10 personas. 38 ingenieros. Somos muchos ingenieros. Tecnología. Almacén de puestos remoto. No tenemos ningún otro lugar. No. Vale. Y si metemos otro taller por aquí. ¿Qué os parece la idea? Vale, aquí hay mucha zona de trabajo libre. Y esto va a estar aquí calentito Así que lo vamos a meter aquí Y vamos a darle calor a ese taller ¿Qué más? ¿Qué más podemos meter? Uy, aquí mejora en, ah, mejora en curso Vale, vale, vale Muy frío Vale, ya ha bajado un poco la temperatura Estamos bien, estamos mejor Autómatas, vamos a sacar prótesis Aquí no, no son capaces Vamos a meter otro ...puesto de recolección... ...para que sean capaces de absorber... ...aquí... ...que sean capaces de absorber... ...todo ese carbón que estamos... ...tratando de generar... ...es una pasada, eh... ...me gusta mucho, o sea, carbón no nos va a faltar... ...y si podemos acumular... ...100.000, 150.000, 200.000 de carbón... ...perfecto... ...vale, ¿qué más? ...un poquito de calor, que pasen las horas... ...que construyamos todo bien... Nos va a faltar camino Vale, uh, oh, qué bien Mejora de aislamientos, eso me gusta Vale, aquí y de aquí a aquí Vale, esto está bien De aquí a aquí, perfecto Vale Vale, oh, árbol tecnológico Acoplamiento de sobrerendimientos. Esto lo tenemos en 9 horas Con un índice de investigación del 100% Se pone en modo sobre rendimiento nos permite subir la temperatura de todas las zonas de calefacción Dos niveles Vale, ok, sin duda Para adelante Después de esto Después de investigar esto Venga, necesitamos que, constru que se construya esto No se ha construido aún Los exploradores han llegado al desembarco Uop, op, op, op, op. ¿Qué tenemos aquí? Madera, acero y núcleos de vapor Explorar Luz hacia el sur, encontramos una plancha de metal atornillada en un pedrusco Contiene el siguiente grabado, en el año 1886 una expedición estadounidense a bordo del USS Hephaestus Llegó hasta aquí en busca de refugio de la Glaciación Global Que Dios se de las almas de nuestros hermanos a bordo del buque hermano Us Prometheus Wow Corredor de hielo Estación de investigación Sería súper útil pero Me da miedo que no lleguen Deberíamos traerlos para acá 20 horas, venga No es tanto, pero está bien Vale Esto que no tiene ya madera para recoger Ha cerrado estas horas Almacén casi lleno Uh, tenemos el almacenamiento de madera lleno Vale Depósito de recursos Aquí Apartado Perfecto Venga Porque no acabamos de construir las cosas Me da mucha rabia Vale, vamos a gastarnos madera Gente Barracones Vale, vamos a meter aquí Barracones Este, este ¿Cuáles? Hay otros lejanos, vale Uno, dos Y tres Vale Y cuatro podemos poner también Vale, me gusta Me gusta, me gusta Vale, vamos a meter, vamos a crear aquí, vale, exacto, un equipo remoto Aquí al pueblo de pescadores, perfecto ¿Cuánto? 100 de comida cruda cada día? Bien, bien, bien Bien, bien, bien, vale, eh, aquí falta una personita, venga ese ingeniero ahí Falta mucha gente, o sea, no hay gente de tiempo libre para construir lo que tenemos, en serio Vale, aquí, ok Cinco ingenieros, a tope Tenemos que sacar las investigaciones a muerte ¿Aquí qué pasa? Vale Vale, vamos a meter aquí madera Perfecto Perfecto, perfecto Creo que vamos a hacer o oh, Vamos a tener que hacer acopio También de... ¿Estamos generando prótesis? Sí, me gusta Vale, cinco Una enferma Vale, baja el descontento Ah, no, ostras, acaba de subir el descontento Una burrada Vale, bueno, pero ya no es problema nuestro El... Vale, vale, vale, vale Ok, vamos a construir Vamos a acabar de construir los barracones Uy, aquí, ¿por qué? Vamos a acabar de construir Los barracones, al menos en las zonas Más exteriores de la ciudad lo necesitamos Vamos a meter aquí 10 personitas En el puesto de recolección, perfecto tenemos gente capaz. Oh, no hay raciones. Oh, vale, vamos a necesitar otro comedor. ¿Aquí me cabe? No. Che, no entrará el comedor en ningún sitio, tío. Qué rabia, por Dios. Aquí puede ser buen sitio... Vale, lo vamos a plantar aquí. El comedor. No sé cómo nos contra a nuestros ciudadanos. Tenemos que preparar bien si queremos tener alguna posibilidad de supervivencia. Vale, esperemos que sí. Rezo por ello. Estamos mejorando. Cada vez vamos a mejor. Ah, vale. Aquí tenemos el autómata Perfecto. Hay que mejorar en... El... Uf, hay que ser capaces de mejorar la... La... Los autómatas, eh Hay que ser capaces de ello Sería lo mejor que nos ha pasado nunca Vale El invernadero este, ¿qué tal está? No sé, es que el problema es que no sabemos Cuánta comida ¿Lleno? ¿Cómo que lleno? Venga, vamos a ponernos aquí A trabajar todos Venga A sacar comida Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Opa ¿Qué ha pasado? Ah, uh, bajón de temperaturas. Ah, no, esta gente está esperando. Construir puesto terremoto, sí. Vale, 100 de comida cruda. Vamos a construir un nuevo... Ah, vale, vamos a construir recursos. Un nuevo depósito de recursos aquí. Esto está bien porque al fin y al cabo es eh, fuera de la ciudad, donde no vamos a llegar a construir. Perfecto. Y vamos a meter aquí... Nadie va a venir a construir esto. ¡Ay, Dios! Vale. Acoplamiento sobre rendimiento. Vale. Ya lo tenemos prácticamente... ¡Uh! ¿Qué es esto? Lentes estereoscópicas. La magnitud de las próximas tormentas. ¡Oh! 16 horas. 100 de madera y 100 de acero. Vamos a por ellos. Retrasaremos un poquito... La creación de... No lo hemos metido camino. Venga. Retrasaremos un poquito la obtención de las calculadoras. Pero con eso ya lo tendremos. Vale, aquí seguimos metiendo prótesis. Tenemos ya la ley de las prótesis. Afinamiento, triaje, prótesis. Los listos equipados con prótesis En los edificios médicos podrán volver a trabajar Vale, ya está No tenemos nada Vale, ok, pues nada Seguimos Ahí que seguimos Vale, poquito a poco No, ¿dónde está el templo? Uh, la expedición ha llegado A la ciudad, maravilloso Vale, en funcionamiento ¿Y qué ocurre aquí? Ah, vale, ya han construido todo Wow, vale, autómatas Tenemos que construir un montón de depósitos, tú Vale, vamos a meter aquí otro No, no, no, no, no, no. Vale, menos mal que lo hemos podido sacar Vale, vamos a sentir aquí otro y aquí otro. Perfecto. Carbón ya estamos llegando a su tope. No sé si deberíamos construir otro de estos grandes Puede que sí. Podemos aprovechar almacén grande de recursos. Ya que tenemos el espacio. Ya que tenemos el espacio. Y eso es importante, ¿sabes? Si no tienes el espacio, pues mira, ni te preocupas. Pero teniendo el espacio, bueno, vamos a aprovecharlo, ¿no? Vale, vamos a ponerlo, eso, aquí. En una zona que no nos... Aquí está bien Vale Hay que aumentar la cantidad de comida que obtenemos la, la cantidad de carbón que podemos almacenar Porque estamos almacenando muchísimo carbón Y hay que continuar explorando Vale, ok Bien Tal y como estamos Bueno, esta gente ha llegado aquí, pero Fisura en el hielo 19 horas No lo sé Bueno, está chungo lo dejaremos para el próximo capítulo, ¿vale? O sea, está, va viento en popa la colonia. No puede ir mejor. Y si va mejor, agarrarse porque va muy bien. Ahora, lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos, tan tranquilo como a mí, que van a estar los dos en descripción. Que comentamos un poquito de todo. También, recordad, suscribiros a nuestro canal. O bueno, seguidnos en nuestro canal de Twitch. Hacemos directo normalmente todos los miércoles. Ahora en verano está un poquito complicado, pero se intenta. Y por último